Muy pronto, lo nunca visto, gran homenaje a grandes glorias de la comunicación, Odor, aquí Odor merece de cerca, paso a paso. Este merecido reconocimiento a Nelson Javier el Cocodrilo, Aureliano Guzmán, Gasparo Rodríguez y Bernardo Fermín. Transmisión en vivo por el Canal 25, Canal 29, Cibao Super TV, Telecontacto y por todas las plataformas digitales. Muy pronto, honor a quien honor merece una producción de Daniel Papi.